Tercer amor, tienes que y aguantar el dolor Ay, sí, salió de ese chico. A ver, salucita, ¿no? salucita. Tómele, tómele, porque quiero quitarle los nervios. Sí, estoy bien nerviosa. Está tiemble y tiemble, parece. Sí, sí, sí. Parece esas chiquillas que salen con, con, con, con, la, con el novio el primer día. Tienen la primera semana. Sí, está tiemble y tiemble y sí, sube y sube. Sí, sí, sí, sí. desde hace Mientras sube, y sube, salud y salud.